Acabo de comprar Venezuela y estoy pensando en venderla por un dólar. Ese auto que acaba de pasar podría haber traído un dólar. Y comprar Venezuela y para que lo sepan Venezuela es barata. De hecho es bastante barata. ¡Hey! Venezuela a la venta por solo un dólar. ¿Estás interesado en comprarla? Tal vez estés pensando que esto parece un cobertizo cualquiera, pero si entras por aquí... Tienes la de Venezuela. Esta es la segunda la que en realidad es Argentina. y en lugar de usar este estúpido cartel... Seguramente vendrán muchas personas. Dos mil años más tarde. Tenemos una amiga que ha estado en el hospital y creo que sería un gran regalo. Me alegraría ayudarla. Así que, censúrala. Tod, aquí está mi tarjeta de crédito. Compra cualquier mueble que creas que le gustaría tu <tose> amiga <tose> en esta casa. <tose> oh, oh, oh. sé que vieron el anuncio. ¿Has visto el canal de mi Miservist? Sí, sí, <risa> estoy suscrito en... Uh... Bueno, supongo que ahora somos un canal de